El cielo se ilumina, la cortina de humo cubre los edificios, la destrucción no tarda en aparecer. Misiles del ejército ruso impactan en las principales ciudades de Ucrania, dando cuenta de su poderío. Ese que ha ido en aumento y que durante las últimas horas habría utilizado la que fue llamada la madre de todas las bombas. Usan la bomba de vacío hoy, que en realidad está prohibida por la Convención de Ginebra. Entonces, la devastación que Rusia está tratando de infringir en Ucrania es grande, pero los ucranianos resistirán. Estamos defendiendo nuestra casa. Fue esta declaración la que llamó la atención de todo el mundo. Rusia habría utilizado bombas termobáricas. Este tanque fue captado al sur de Rusia y a solo 40 kilómetros de la frontera con Ucrania. En su interior el TOS-1 tiene sus cargadores con estos poderosos misiles de dos tiempos, es decir, en su primera detonación esparce un aerosol inflamable y luego otro contenido que crea una cortina de fuego quemando todo a su alrededor. Y nuestro mayor problema es que ahora están disparando... La gente civil está bombardeando uh, las casas. Las bombas de vacío absorben el oxígeno del espacio, por lo tanto las personas que se encuentren en el lugar mueren por la acción del fuego por la asfixia. Si tomamos como punto de referencia el Estadio Nacional... ...una bomba destruirá todo 90 metros a la redonda... ...a los 200 metros caerán edificios y casas... ...al kilómetro explotarán las ventanas... ...y a los 2 kilómetros personas serán golpeadas por la onda expansiva. Fue una bomba que se creó en contraposición a la bomba norteamericana... ...que fue denominada el padre de todas las bombas. Por lo tanto, y, y, y el gran problema que se produce acá... ...es que no es un arma nuclear... ...por lo tanto ya estamos hablando de un arma letal como todas las armas, pero con mucha letalidad. Destrucción que también estaría siendo causada con las bombas de racimo. Estos misiles que se van distribuyendo en el cielo están prohibidos al igual que las bombas termobáricas. De ahí la preocupación que puedan ser utilizadas en los próximos días. Difumina una serie de clústeres que se, que se denominan subcalibres. ...y estos eh, caen indiscriminadamente y no hacen diferencia entre un objetivo militar y un objetivo no militar. Y aparte, las bombas que caen sobre blindaje sobre vehículos, lo atraviesan... ...y las bombas que no caen sobre una superficie, caen, quedan en el suelo, sembradas como minas antipersonales. De ser cierto el uso de este tipo de armamento, el presidente Vladimir Putin estaría cometiendo crímenes de guerra... ...por lo que la Corte Penal Internacional podría abrir una investigación debido a los ataques.